Muy bien, hablábamos de esto al principio, las razones del desplante, ¿por qué Rodolfo Suárez decidió dejar políticamente solo, pero a la vez literalmente solo a Alberto Fernández y no acompañarlo en una visita presidencial? Totalmente, donde sabíamos que era clave, Pablo, que el presidente obviamente hiciera alusión a esto. Exactamente, bueno, el presidente dijo que lo lamentaba, el gobernador sostuvo desde antes que él llegara cuáles eran las razones, además de la queja porque estaba ofendido por Porte mm -hmm. Suelo del Viento y ese laudo que no nos benefició, Dijo también que había sido desprolija la invitación, entre, otros, entre otras razones, claro. Sí. Pero las críticas, no solo del presidente, sino de parte de sus funcionarios, algunos eh, partidarios aquí en la provincia de Mendoza, de justicialismo, o el propio Guado de Pedro, ministro del interior, que habló de Portezuelo y lo criticó al gobernador por no ir al acto, uh -huh. lo hicieron reaccionar. Hubo una entrevista extensa, eh, importante, densa, en cuanto a, las, a los argumentos por parte del gobernador, ...con medios porteños y por supuesto volvió a defenderse... ...pero aparte fue más allá... Porque... Dijo que este destrato uh -huh, sí. es una cuestión que no, todo, no solo tiene que ver con portezuelo del viento, sino con otros episodios. Claro, ah, el del famoso viaje a Chile. Por ejemplo. Que decíamos, dos, claro, dos, dos viajes a Chile. Dos viajes a Chile, claro, viajes a Chile como ejemplos uh -huh. de eso. Además de lo que viene planteando la provincia de Mendoza, que hay discriminación, que, no se, que estamos en el fondo de la tabla en cuanto a distribución de fondos discrecionales sí. de la nación por cantidad de habitantes, entre otras razones. Bueno, de esta manera, dándole un poco de cuerpo a algo que podía parecer solamente una reacción. ...política eh, eh, ofuscada a, a una visita al presidente claro. de la nación... ...que no, no, no, no laudó en favor de lo que uno esperaba. ¿no? Ahora, es curioso el contexto en el que se da... ...porque en cualquier otro momento en el que pasaba... ...que eh, Alberto Fernández y Suárez tenían sus cruces... ...recordamos pandemia por ejemplo... Sí. Claro. ...había un peronismo local dispuesto a bancar a Fernández... Uh -huh. ...y a pegarle al gobierno, pues justo ahora la parte claro. gruesa... ...del peronismo se corrió de la visita de Alberto también... Y tampoco salió a criticarlo demasiado por esto. Exactamente, no es, no es poca cosa lo que decís, porque salvo un par de funcionarios nacionales que son uh -huh. parte del equipo de Alberto Fernández, los intendentes que participaron no tuvieron conceptos, no. ni siquiera evaluaron de, de mala medida eh, la, la, la ausencia del, Tal cual. del gobernador en el acto. Así que bueno, en ese sentido apareció como uh -huh. el gobierno nacional o el presidente un tanto solo claro. en esto ¿no? de cuestionar la posición. Bueno, veremos qué pasa a partir de ahora, pero si podemos vamos a escuchar al, al, ¿Sí? al gobernador que planteaba esta, insistió en su posición respecto de por qué no acompañaba al presidente de la Nación en el acto en la base. siete y días que tomó la, la decisión, a mí me parece hasta impertinente, se si hubiera esperado más tiempo, hubiera dado la, algún tipo de explicación, venimos hace... ...más de un año y medio pidiendo que resuelva este ...lo resuelve el último día del año y a los 16, 17 días... ...viene a la provincia de Mendoza donde hay indignación con este tema... ...pero no solamente por Mendoza, esto es por la Argentina... ...son 240 megas de generación de energía que tanto necesita el país... ...10.000 puestos de trabajo, todo un proceso licitatorio de tres años... ...que de un día para otro, pum, con un plumazo nos pegan un palo en la cabeza... esto puede ser hipócrita, yo no me puedo... ...porque aparte es un hecho consumado, porque esa decisión es inapelable la decisión del presidente, no se puede apelar, y esto produce... Pero no soy solo yo, también el partido al cual el presidente pertenece piensa lo mismo. Mm -hmm. bien